Buenos días. Hoy vamos a ver dos funciones similares a las que ya hemos visto. Habíamos visto la función columna y la función columnas. Pues evidentemente, si hay funciones para columnas, también las hay para filas. Así que vamos a ver las correspondientes. En este caso, vamos a ver la función primero, la función fila. La función fila, si vamos a insertar función, ¿vale? tenemos aquí fila y funciona exactamente igual que como funcionaba en la función columna, si, eh, perdón, vamos a escribirle en la celda 1. Si ponemos aquí la función fila y le decimos que queremos saber en qué fila está esta celda, pues nos dirá que la celda f15 está en la fila 15. Si lo que hacemos es insertar simplemente la función fila sin ningún parámetro, pues nos dirá en qué fila está, pues en el número correspondiente. Bien, si le indicamos un rango fila de una referencia con un rango pues nos devolverá como había pasado ya con columnas un rango de eh, celdas si la versión de Excel es anterior, nos devolverá solo la primera bien esto es útil porque podríamos aprovecharlo con la función filas, bien, vamos a ver la función filas, la función filas lo que nos va a permitir hacer es saber cuántas filas tiene un rango que le pasemos. ¿Vale? En este caso, si le decimos una única celda, pues nos devuelve un 1. Si a la función filas le pasamos un rango, pues nos indicará cuántas celdas tiene ese rango. ¿Vale? Filas puede ser muy útil y muy interesante si lo que hacemos es trabajar con una tabla. Vamos a insertar una tabla. Insertamos tabla. Aceptamos y para ver exactamente dónde está la tabla, vemos que, vamos a marcarla de amarillo y cambiar el color de la letra para que se vea, vale el trozo amarillo es la tabla. ¿Qué pasa si uso la función filas con una tabla? Si uso la función filas con una tabla, me va a decir, acepto. ¿Cuántas filas tiene la tabla? nueve filas. Pero las tablas tienen una característica y es que si justo debajo de la tabla escribimos una nueva entrada, la tabla se incrementa de tamaño. De esta forma, nuestra función nos estará dando en tiempo real de forma dinámica el tamaño de la tabla. Esta es una utilidad muy interesante de la función filas. Y hasta aquí las funciones fila y filas, que son muy similares a la función columna y columnas que ya habíamos visto. Hasta pronto en un nuevo vídeo.